Es mi imaginación, es mi sueño en la locura, es la pasión que me corre por las venas a velocidad. Plena. El viento quiero dibujarlo, pero no se ve, debo imaginarlo. Las flores quiero dibujarlas, pero son tantas que debo agruparlas. Entonces saldrá mi dibujo perfecto un ramo de flores enorme con tantos y tantos colores que se mecerá con el viento. Es mi imaginación, es mi sueño en la locura, es la pasión que me corre por las venas a velocidad plena el cielo quiero dibujarlo pero no en el color azul de siempre quiero dibujarlo en amarillo para ver si consigo de tus ojos su brillo el amor perfecto quiero dibujarlo Pero no pintaré un consa, Pintaré un cerebro aunque parezca feo Porque es el enamorado desde que te veo Es mi imaginación, es mi sueño en la locura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 es la pasión que me corre Por las venas a velocidad plena